¡Wopa a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy SleepingTora y seguimos con Final Fantasy Explorers. Vamos a ver qué nos depara hoy esta aventura. Bueno, primero que nada, me voy a ver qué monstruos tengo. Un bomb, un ghost y un esqueleto. Vamos a cambiar el bomb por por por por por por por el Centurion que es este de aquí, ¿vale? Y nada, se habilitó aquí un una una nueva cosa para hablar. Explorer. Vale? Oh, qué guay. Uy, está un pelín trabado Venga Vamos a ver cuál nos toca ahora Magisita permite exam Amugel Treasure. One Winged Angel mm, One Winged Angel No, todavía no, todavía no, todavía no Vamos a dejar, vamos a ir por poquito a poquito Venga, vamos a ir a hacer el Magi... Magi si te permite exam. Y ya que estamos, vamos a ver si hay alguna subquest que, que pueda yo reportar como completa. Esta. Ok. Una cosa menos que hacer. Y más Crystal Points. Vamos primero a lo que vamos. Vamos a hablar con la... La chica de la fortuna. Uy, por cierto no. Por un playcoin. Bien. La, la, el nivel de ganancia de guilds por 2. Pues nada, venga. Vamos a lo que vamos. Vamos a embarcar. ¿A dónde tenemos que ir? No dice dónde. Pues nada, voy a informarme un poquito antes de seguir. Vale. Aunque ya sé lo que hay que hacer un poquito, va a ser un poquito difícil. Vamos a ir para aquí. Vamos a intentar capturar a Ifrit. Capturarlo, ni que fuera un Pokémon, pero bueno. A intentarlo. Finalmente, como veo que no me ha salido bien la quest, porque hay que hacer un, un trigger que se llama Encapsule, que todavía no tengo, o todavía no sé cómo conseguirlo, mejor dejo esto para otra ocasión. Entonces vamos a ir a otra quest diferente. Bueno, el Magisite Expert esa este, pues no lo vamos a hacer todavía. Porque para ello hay que tener el encase y la verdad que no sé dónde puede estar. Entonces vamos a hacer el Mogul, a Amogul's Treasure. Creo que puede ser un poco más sencillo. Vamos a hacer esto entonces. Y para ello me tengo que ir para aquí arriba. Y además a ver que no te para esto. Por lo pronto está el camino casi libre por esta zona. Habrán... Cactilios. Por lo pronto está este Venga este aquí Vamos a donde tenemos que ir Que esto se nos ha alargado un pelín Voy a ir directo, no me voy a estar pasando. Bueno, sí, voy a matar a algún monstruito, claro que sí. Pero no me voy a centrar tanto, tanto, tanto, tanto en eso. A ver, se fueron todos para allá y dejaron a este aquí. Que no me voy a centrar tanto en matar a los monstruitos. Sino que ya directamente voy a lo que tengo que hacer y punto Por supuesto a los que estén en el medio pues me los cargo Me voy a correr de todo Además que esta zona es un poco enrevesada Y a veces es que me pierdo Esto es mucho más sencillo, estoy para adelante de todo Y ya está Venga hombre ya nos vamos acercando. Poquito a poquito, suave, suavecito. Dios, este sí que es chungo. Eh, ¿Por dónde voy? Por aquí, por aquí. Ya voy por aquí. Nada, paso a pelear. ¿Ya empezaron la pelea? Pues bueno, vamos a pelear. Porque esto como es enrevesado como esto solo Hola bicho, volador, mutante Por aquí y para acá Y para arriba Y un flan Vamos a cambiar el flan Y seguimos para arriba Bien, ya hemos llegado Donde tenemos que llegar Y sale Ramu No sé si puedo poner pause Hay que, hay que derrotarlo, nada más. No gran cosa. A ver, Ramón. Mientras tú nos vas tirando rayitos. Yo voy a cargarme estos estas, estas esferitas amarillas. Que tienen de esfera lo que yo de un flaco, pero bueno. Son pirámides. Nada, unos cristales bastante extraños. Vamos a cargárnoslo. Y vamos ahora a por ti. El tío se va al quinto pino. Y claro, después es difícil. Si se dan cuenta, estoy apuntándole a la varita. Cosa más rara, pero bueno. Ahí está Finity. Vamos a curarnos un poco. a tirar nada venga, venga estamos próximos ahí está one less uno menos <risa> y nada, ya no podemos volver que hemos terminado la misión pues nada, esta es más sencillita que la otra. La otra tienen que, que utilizar en cápsule y la verdad que no sé todavía cómo se hace. Investigaré más, buscaré cómo se hace y después ya explicaré bien bien cómo es. Por lo pronto vamos a irlo dejando por aquí. Espero que les haya gustado y servido. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.